Masterchef puso primera y hoy aquí en San Isidro, más precisamente en las inmediaciones de la Catedral, se están grabando las promociones y los avances de lo que va a ser la edición 2023 a cargo de Wanda Nara, que se encuentra en el Motorhome y si tenemos suerte vamos a poder hablar con ella. Bueno, está Wanda Nara, exclusiva, grabando la promo de Masterchef. ¿Vos recién llegada de Río de Janeiro? Recién llegada, llegué ayer, sí. Estuviste trabajando, te vimos con Zaira. Sí, sí, estuve trabajando para, para una marca que, que habrán visto, eh, que somos embajadoras, así que muy contenta. Bueno, primicia de Ángel, confirmadísima. Cuando te preguntamos hace un tiempo, Ale te encontró en ese McDonald's. Increíble. Vas a ser la conductora de Masterchef, dijiste que no lo sabías y acá estás. Era verdad, no lo sabía. Y eh, bueno, quiero saber quién tiene adentro de Telefe... Ángel, que sabe de todas las primicias, pero, pero la dieron ustedes y la verdad que no estaba confirmada. ¿Qué es lo que más te entusiasma de este proyecto? Eh, eso, que es gente que no conocemos, son historias muy lindas, tanta gente que, bueno, que está haciendo el casting todavía porque tengo entendido que sigue abierto, eh, conocer sus historias, eh, hay mucho talento en el país y sobre todo, bueno, no veo la hora de que, de, de que presenten sus platos con semejantes chefs que tenemos de jurado, ¿no? Es un gran desafío, hace muchos años que estás en el medio, has hecho de todo, tuviste una experiencia muy linda en Quién es la Máscara, y ahora llega la conducción, pero la conducción de un formato éxito, Wanda. Estoy muy feliz por la posibilidad que me, que me da Telefe, y la confianza claro. que, que pone en mí, y bueno, nada, es una responsabilidad obvio muy grande, eh, me encanta mucho el programa. Y, y, y, lo, y lo, lo, tío, lo hago todo con, con cada cosita que me muestran, soy muy fan eh, porque me siento muy identificada, obviamente no con el jurado, sino con, con los participantes porque yo creo que todos en nuestras casas algún día quisimos hacer un plato, sorprender a alguien es la manera más linda de, de demostrar amor, ¿no? Cocinar. Lo hacemos las mamás con nuestros hijos, lo, lo hacemos para una pareja, entonces me parece que, que está muy bueno. Vos sos cocinera, ¿te da el tiempo para cocinar? Cocinera es un montonazo, me gusta, lo hago lo hago con amor y cuando tengo tiempo me encanta, o sea, valoro, pero valoro todo, desde, no sé, desde alguien que sabe soy hacer un asado, por ejemplo. Perfecto, no mucha que... gente sabe hacer No, asados. no, no, con, con parejas... Eh, que a veces están ocupadas claro. y los domingos no me pueden hacer el asado. Tuve que aprender a, a hacerlo yo y me parece que está muy bueno. Recién hablabas del jurado, ya los conociste, tuviste la posibilidad de hablar con ellos. ¿Quién te genera mayor respeto? ¿Con quién crees que vas a pegar muy buena onda? Con todos, la verdad que de la manera que, que me recibieron fue increíble. Eh, a Donato me lo crucé recién, vino con un ramo de flores para darme la bienvenida y los otros dos jurados, eh, Damián y Germán, los había visto en el piloto, que se ofrecieron Nada, estábamos en vacaciones, en enero vinieron y se, se ofrecieron de, de grabar el piloto conmigo. Son muy buenos compañeros y estoy, la verdad que somos un muy lindo equipo. Damián estaba feliz cuando le dijimos, se habla de que va a ser Wanda, la conductora dijo, me encanta Wanda, me parece espectacular, la mejor opción. <risa> sí, hay, hay, hay muchas opciones, pero bueno, eh, nada, de yo. <risa> el programa es una marca registrada, es mega exitoso, ¿qué le va a aportar Wanda? Yo voy a ser Wanda. Eh, Quiero aprender, voy a... me parece que de este formato también me voy a llevar mucha, muchos tips a mi casa de, de cocina y de cosas que, que, que no sabía, me encanta que haya un italiano porque en mi casa se come mucha comida italiana eh, entonces bueno Donato me va a dar algunos tips para, para mis hijos que para ellos la pasta que parece una tontería pero en realidad es tan difícil hacer un plato de pasta con nada, con aceite o con manteca y queso como le gusta a mis hijos pero lo tenés que hacer perfecto ¿no? Y nada, eso, voy a aprender mucho, seguramente. ¿Empiezan a grabar la semana que viene? No tengo idea, todavía acabo de llegar, sabía que teníamos las promos que grabar estos días, todavía no, no tengo yo la agenda. Recién nombrabas a tus hijos, hablabas de que les cocinás, de que sos una madre muy presente, lo vemos, Cuando te vemos... Puedo, me encanta cocinar. Pero te vemos con una mamá muy presente, muy atenta a tus hijos y a tu familia. En estos días, cumpleaños Valentino y algunas personas en las redes criticaban que vos estabas trabajando y por lo general eran mujeres. ¿Qué te pasa con eso? Y la verdad que cuando uno se expone siempre hay críticas. Estoy acostumbrada desde muy chiquita a eso. Mm, me parece que nadie puede juzgar a ninguna madre porque todos, como padres, no hablo en general, madres o padres, damos siempre lo mejor. Eh, y a veces también estamos dando lo mejor trabajando y, y nada demostrándole a nuestros hijos el sacrificio y, y hoy en día tengo los hijos que tengo, que, que cada uno que los conoce me, me hablan maravillas de, de ellos por, por el ejemplo que también vi, viven y ven en mi casa La casa está en orden todo perfecto, vas a viajar a, a, a Estambul en algún momento Sí, o voy a viajar o van a venir ellos vamos, vamos a ver si está todo, por suerte está todo tranquilo Con Mauro todo bien Todo bien, todo perfecto ¿Se casó tu viejo? Se casó ¿Y qué onda? ¿Cómo recibiste esa noticia? No, nada, feliz. La verdad que el amor siempre lo celebro, me encanta y ya nos vamos a, a grabar. No, muy contenta. Gracias, Wanda, por estos minutos. No, gracias a ustedes, un beso para todos y por la buena onda que me tiró Ángel, porque al final lo que dijo se concretó. Viste que a veces dicen, no hay que decir porque se quema, no, él me trajo suerte. Le mandamos un beso a Wanda. Eh, muy feliz con el casamiento, pero me voy a grabar. Sí, no, no, no. <risa> porque no porque llegamos. Menos Wanda diez. vio esa picada. Yo creo que vio, vio la picada Es No, esa. tremendo, el salame es generoso. Eh, <risa> no, no, no, no. no le digas salame a Andrés. Porque... <risa> no, no. Pero fue muy picada... respetuosa con su papá. Nah, que quemó que rapaz. Menos. No, bueno, te puedes hacer la boluda. Cortó menos 10. Wanda sí, es respetuosa bien. en general, sí, ¿no? Re. Algún desajuste para tanto sí, pero no. Sí, su pandora chica se enojaba más, peleaba más. Ahora es la pena. Lo lindo que. Está, con está muy linda el pelo, ¿no? todo. Sí, sí, le queda sí. muy bien. Y a mí me gusta como conductora. A mí también. Sin verla, ¿eh? Me, me genera... A mí también. ¿Crees ah, que va a llenar ese espacio? Incertidumbre. A mí me genera frescura. Como no, a mí me gusta eso No, me parece que además... Sin desmerecer a nadie, esto que voy a decir, mm. es un programa que lo puede hacer mucha gente. No digo cualquiera porque cualquiera no puede hacer un programa de televisión, pero mucha gente lo puede sí, hacer es más bien lo el, que formato. el formato te ayuda. El jurado es muy protagonista, los famosos claro. son muy protagonistas. Este es más el formato que el conductor. Está muy centrado en la cocina y en qué van haciendo, en lo que le dice el jurado. Entonces el conductor interviene poco y, y nada. Claro. Yo creo que Wanda, como es lo hizo Santiago también... O como lo hizo sí. Pelufo, cada uno le va poniendo después sí, eh, su parte. A mí sí. me gusta eh, de ella su, su glamour, es una chica glamorosa. O sea, logró ubicar en un no lugar... Ninguna, a mí se ríe, la, la, no se sí. no, no tiene po postura, es relajada. A mí, a mí lo que, que me que genera que... dudas es que <coughs> durante el programa a lo mejor vamos a estar viendo a Edith, la edición de Masterchef y qué pasa con Wanda siendo Wanda en, siempre, en su vida. Que su vida. personaje pase por ahí. Claro, en del un programa. momento de la vida yo creo que hablando más. hablando más de lo que ella ¿Wanda algo que es? Buenísimo. Es y lo ubicada. Astuta. Claro. No, es viva, astuta. Y Entonces, para, para sabe para que, que sí. para ella es una súper oportunidad Total. de consagrarse como conductora es que, y empezar un camino un y, darle, y, darle, eh, digamos, y poner un pie si se quiere acá en el país donde te, todo el mundo tiene una imagen de ella diferente donde de quilombera, no, de, claro, de mediática no, o sea, es como su momento bisagra para ella en este igual el programa, y no lo digo por Santiago cuando se habla de Masterchef se habla más del jurado y de los participantes que el del conductor porque el conductor está medio como en un segundo plano acá está plano. inventado el conductor claro. Claro. en otros países no existe el conductor claro el bueno acá pero está es el como en un segundo plano porque claro. de hecho no hablábamos de Santiago no, conduciendo Por los que... eso los quilombos de Wanda Van a seguir siendo los quilombos de Wanda claro, Y eso si va a poder tenés, vos sin... tenés un programa al aire Como Masterchef Que te, según te va a generar debates y, y puede generar tema ¿Y qué pasa si en ese mismo momento Te aparece Wanda con un escándalo? La, la, nada la... No pasa no, nada creo aparte que Masterchef Vamos a verlo Porque no son conocidos los El debate sobre el plato Claro por eso Para mí es medio border Si ya empiezan a tirar a Los gran hermanos Adentro de las ollas bueno, sí. a mí me parece que hablamos del otro día no la Alfa, Romina no, mm. ya está ya lo vimos en claro. Gran Hermano poneme personajes nuevos Total. como se si en... hicieron famosos estos se pongan a hacer famosos los cocineros Sí, mm. claro. pero no va por ese lado tampoco no va mucho por no, la historia no. de vida no, no va Abordean. por comple... me parece sí. que, que también es interesante que Wanda llegue a Telefe en este momento tan especial de Telefe ¿no? me parece que es importante para ella como una carrera, ¿no? es una gran oportunidad. ¿no? ¿Sabes sí, la oportunidad? Está sí. El canal más prolijo sí. que está, todo sí. le funciona, tiene un número perfecto, es imbatible. Sí. Tienen una producción maravillosa. Ella va, entra justo, va a conducir sí. un programa que sí. es un éxito. Sí, totalmente. Algo no, que lo choque, que no creo. No creo que lo choque. La va una a ser Es maravilloso. Es una novedad. Aparte. Pasa por el hecho de digo la movilidad que tiene un Está bueno que vaya con ¿no? la la Es la primera vez que la vamos a ver en ese rol. Es una sorpresa. Te dan ganas de verlo. No nos de Wanda, después de todo esto que decimos. Estamos haciendo un homenaje en vida. Tiene programa Masterchef y la estamos matando. Que lo manden por YouTube, que después dice que se enoja con nosotros. ¿Homenaje en uno? ¿A todo el jurado le gusta Wanda? No, no, a nadie. A ninguno me parece A Betulal ya quedó claro cuando vino acá que no le gustaba. Dolly Goyen habló con vos en el No, no, Donato habló con Donato Donato. Y dijo, bueno, tiene que adecuarse al formato y demás. Pero eso sabes que este es prejuicio. Y mirá si la mina es re profesional. A ver, ¿qué tiene que ver? La vida privada de Wanda con el laburo que puede Totalmente. generar la tele. Lo digo en serio. Es el prejuicio que la ven que por ahí genera. Hoy se conocieron, Donato. Hoy Wanda. se conocieron, mm. y fueron con él fue con flores y todo más que bien, y bueno, y vamos para adelante. ¿no?